¿Quieres saber si eres Jin o yang? Quédate a ver este video. El yin y el yang son dos energías que fluyen en el universo. Son inseparables, la energía yang es una energía de contracción y la energía yin es de expansión. Por ejemplo, la Tierra tiene una energía de contracción que es la gravedad, pero a su vez tiene una energía de expansión que es la radiación que emana hacia el universo. Todas las cosas son yin y yang a la vez. Por ejemplo, un árbol tiene una parte yin, que son las ramas y hojas, y una parte yang, que son las raíces. Cada uno de nosotros posee un grado de yin o yang, y hay personas que tienen yin y yang en grado extremo, como por ejemplo los jugadores de básquet. Todo en el cuerpo es yin y yang, como el corazón que se expande y se contrae. Para saber si alguien o algo tiene una tendencia hacia el yin o hacia el yang, hay que compararlo con otra cosa o con otro ser. Todo lo que sea pesado, robusto, denso, lento, fuerte, concreto, será yang. Y todo lo que sea liviano, poroso, flácido, inestable, será yin. En el reino animal podemos comparar a los animales según su grado de energía yin o yang. Por ejemplo, un león será más yin que un elefante, pero más yang que un perro. Un perro a su vez será más yang que un ratón. Pero a su vez, el ratón será más yin que el perro, pero más yang que un pajarito. Y el pajarito será más yang que un gusano. Y así sucesivamente. Las personas altas, al estar más expandidas, son más yin. Entonces, con esta teoría sabemos que siempre tiene que haber una comparación con otra persona. Por ejemplo, Juana mide 1,50 m, María mide 1,60 m y Roberto mide 1,80 m. Con esta idea, podemos decir que María es más Yin que Juana y más Yang que Roberto. Pero no es tan fácil determinar si una persona tiene una tendencia Yin o Yang. Hay que hacer una serie de observaciones. Por lo general, los hombres tienen una energía más Yang que las mujeres. Volviendo al ejemplo, si Roberto fuese musculoso, de huesos anchos, con cabeza a forma cuadrada, mucho cabello, cejas muy pobladas y labios anchos, entonces sería más Yang que Juana y María, a pesar de ser más alto. Los Yang son personas sociables y conformistas. Los Yin son introvertidos, intelectuales y soberbios. Necesitamos vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. Si una persona es muy Yin o sea intelectual, va a ser más desgraciada si trabaja en un trabajo de albanillería. La cabeza es la parte más yin y los pies la parte más yang. El ambiente, nuestras actividades o estilos de vida y los alimentos que consumimos influyen en nuestro cuerpo de tal forma que nos pueden llevar a un extremo yin o a un extremo yang. Hay comidas que son muy yin, como el azúcar, las drogas, el alcohol los panes dulces, los pasteles, las harinas, frutas, té, café y chocolate. También hay comidas que son muy yang, como la sal, la soya, carnes rojas, pollo, embutidos, leche, quesos, panes salados, frituras. La carne y los quesos secos tienen un efecto yang, mientras que otros como la fruta y el azúcar son yin. Si tu dieta se basa en un exceso de alimentos muy yin, tu cuerpo se enfría causando falta de energía, pérdida de peso corporal y una sensación de querer desaparecer. El metabolismo está desgastado. Si tu dieta se basa en un exceso de alimentos muy yang, tu cuerpo se calienta generando ira, enojo e insatisfacción, teniendo una actitud exagerada de protección para los demás. La energía vital se concentra y la persona no fluye. Las personas tienen periodos en su vida que pueden ser muy yang y después de un acontecimiento fuerte pueden pasar a ser yin o viceversa. Otras características de los yang es la cantidad de cabello y vellos en su cuerpo. Los yin en cambio son más lampiños y muchas veces tienen carencia de cabello. La idea es buscar una armonía en nuestra energía Ki. Para esto es necesario dormir bien, tener una relación amorosa estable, comer saludable, vivir en un lugar espacioso y donde el ambiente sea agradable. Hacer deporte, pero no demasiado, ya que el cuerpo necesita un tiempo en recuperarse de alrededor de 48 horas. Para mejorar el Ki... Puedes hacer algunas cosas como bañarte por unos 30 segundos con agua fría, tomar abundante agua, descansar, dormir una siesta corta, tomar el sol, convivir con personas interesantes, evitar los vicios y el desorden. Te invito a participar en mi curso de Diagnosis Oriental y Lectura de Rostro donde te enseñaré muchos más sobre el Yin y el Yang y cómo detectar el nivel de Ki de las personas que te rodean y también a elevar el tuyo. Te dejo los datos de contacto en la descripción del video. Si te gustó el video dale like al compartir y sigue con más Robert Dalí.